Siguiendo el rumbo que marcó Pedro, de que los políticos tenemos que rendir cuentas, he elaborado un informe de mis cuatro años en el Parlamento Nacional. Los invito a leerlo. Entre a nuestra página www.vamos10520.com.uy y vean esta rendición de cuentas. Hay un resumen de todo lo que hemos trabajado en estos años y de la recorrida que hemos hecho por los barrios de Montevideo. Me gustaría mucho que lo lean, porque en este año de elecciones, en este primero de junio, donde vamos a ordenar, según como votemos en la interna, la lista para octubre, es muy importante a quién está eligiendo, y es muy importante saber qué han hecho sus representantes. Por eso rendimos cuentas, para que se sepa lo que hemos hecho, para que se critique, para que se aporte, para que se comparta o no, pero para que... Los representados sepan qué estamos haciendo los representantes cuando trabajamos en el Parlamento.